Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel eh, Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos ayer Que no es poco, bueno, no es poco Fue una lluvia intensa, juego tras juego tras juego Os dije eh, en un vídeo anterior, muy muy anterior, ya hace ya mmm, un par de semanas sería que conté de que, que los de, de los de Deep Silver iban a hacer eh, el Dead Island 2. No ese Dead Island 2 que en verdad es una especie de continuación ahí que hicieron no no, no un Dead Island 2 en condiciones vamos a verlo bueno el estaréis eh, en, estaréis conmigo en que es un juego bastante, bastante gore lo que queríamos ¿verdad? el 3 de febrero del 2023 y, y, y, y estará por supuesto para todas las consolas para Xbox One también estará lo deseábamos yo sé que los de Deep Silver cuando hicieron el Day in Light pensaban en un juego más como el Day in Light 2. Y ahí es donde ya sí que por fin han, han explotado la idea que sí que se había gestado. Pero claro, en, en ese tránsito se hizo ese juego, el de Island, al que tanto cariño le tiene la gente. Bueno, ahí vemos ahí un Lenny Kravitz, ahí es un poco rezacoso, debe, eh, debe ser que el apocalipsis no, no sienta muy bien, ahí está ahí buscando, no sé qué está buscando exactamente. Eh, veo que está sobrado de, de, de farmacología. Y bueno, aquí en el detalle de que se mira la pupila. Eh, se nota de que es una persona inmune dice no, espérate espérate, espérate espérate Me voy a romper la cabeza esta y mira que mejor cojo una katana como veis este es el típico, o sea el típico, eh, lo que habíamos visto en el, lo que habíamos visto, o sea, es que es brutal, es brutal, eh, las, las, la sangría, eh, increíble, o sea, promete ser un juego muy, muy gore, ya lo digo, y bueno, vamos a seguir, el otro juego el Outlast Trial, que ya lo tenéis para lo tenéis para para Steam luego tenéis eh, Open Night Light, que es un juego de Nintendo imagino que, y además lo pone de que saldrá eh, y que habrá una demo, por lo tanto lo podréis probar siempre, yo mira el, el juego Kirby yo tengo la Nintendo Switch, ustedes lo sabéis, y el juego Kirby yo al final lo compré porque lo probé en la demo no me importa decirlo, es así, así es como, como trabaja Nintendo, no es como el Game Pass, eh, pero es efectivo, o sea, por lo menos no es como no es como Sony que bueno, uno de los momentos estelares y no lo digo porque aporte nada en realidad no aporta soberano carajo. O sea, eh, después de casi dos horas o hora y media eh, aparece Kojima, Hideo Colima aparece y dices tú, ¡wow! Hideo Colima, ¿qué nos dirá? Eh, bueno, nos ha dicho que está trabajando en su nuevo juego, muy bien, con, hijo mío, pero enséñame algo. Eh, y nos dice que hay un podcast de él lo, lo vamos a ver Véanlo. bueno pues ya sabéis hay un podcast solamente en Japón por ahora que yo sepa eh, para septiembre de Hideo Kojima ya está ya está <risas> ya está. Bueno, aquí tenemos el Nether Zone Dynasty juegazo. Mirad los gráficos que tiene, el estilo oriental, ¿no? Pero sobre todo, en un momento dado, quiero que os fijéis en las batallas, es muy al estilo Naraka, también. Esas batallas ahí a muerte, increíbles, ¿no? Pero con unos gráficos increíbles. O sea, son unos gráficos increíbles. Aquí bueno, se fue un incendio. Estás quemando medio Tokio ya con una puta velita. Con una velita hay que ver la que sería. Bueno. Aquí, sí ya, aquí ya sí ya vamos a ver un poquito de. De, de gameplay, pero cuidadito, eh, aquí vemos eh, eh, cómo es, un no sé, tipo está escalando, fijaos en esto ahí con el arco, cómo va por el agua casi, o sea, va prácticamente súper rápido, O sea, es, es muy naraca, es muy naraca en ese sentido eh, Pero también se ve muy tocho eh? es, es, es como si fuera el Elden Ring Oriental Es muy, no sé, es muy Me encanta, eh, me encanta Fijaos esas espadas gigantes, ¿no? Cómo van bajando increíble y esa luna roja por eso digo lo de Naraka eso es típico de estas carreritas que nos pegamos ahí Where Wings Met Met, no de Met, de la mala que no, Met, Met Met o meet. Eh, increíble se ve increíble el juego otro juego que hay que hay que apuntar hay que eh, hay que apuntar además estará disponible a lo dirá bueno ahí vemos ahí un enemigo hay bastante tiene que ser bastante tiene cara tiene cara de haber matado muchos enemigos Y el joven héroe, joven héroe que te intenta ir con la espada y decir: A ti, a ti, a ti, tú mataste a mi, a mi maestro. Bueno, no, eh, aquí está eh, Gotham Knights nice". Bueno, este juego te, eh, lo voy a pasar un poquito delante pero también tiene grandes gráficos, está muy bien. Fijaos en, eh, cómo se ve el tren y todo todos los detalles estos no y vemos también que bueno vemos a Harley Quinn vemos a a, a muchos otros en fin está bastante interesante así que lo probaremos bueno y aquí tenemos el, eh, un RPG, un nuevo RPG de, de, de los creadores de Fallout 3, de Fallout New Vegas, del de Call 5 Skyrim. Estamos hablando de Sometime. Sometime... Eh, ¿Cómo ha dicho? Something Wicked. Bueno. aquí un juego de aventuras es un juego RPG está muy bien y aquí vemos eh, pues bienvenido al mundo de Scars Agob ahí vemos ahí otro juego orientado ¿no? a, a espacio, habrá muchos juegos orientados al espacio y muchos juegos de terror Ya vemos unas cuantas peleas aquí ya scars a bob eh, comenzó para playstation 4 equipo series y, y para pc y bueno y aquí tenemos vale, el comienzo de lo que es eh, una película al principio creía que era algo de guardianes de la gracia tenía pinta pero no no, no. esto es mucho mejor, pero de la misma época de la misma época una película eh, ochentera que se llamaba Killer Clowns este esto no me lo esperaba no no nos lo esperábamos pero bueno, ahí está y tiene que ser buenísimo, fijaos como en la película, exactamente como en la película es muy punky, me encanta y por supuesto estará en Xbox One en Xbox Series X y Series F también eh, bueno pues aquí tenemos el de Spanzi, que es un juego que es un juego que está en pre alfa todavía luego tenemos este juego armas eh, que tienen formas así de bichos y, sí este este bueno pues este juego pues eh, también caerá eh, en el Game Pass también para Zaka otro juego para Zaka y aquí tenemos uh, un juego pues mira un juego de estos típicos que no, nos evoca a, a los juegos de celda o juegos como Craftopia, que todavía está en versión preliminar, pero está mejorando mucho. Creo que esta música la voy a tener que quitar. Bueno, pues nada. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, estoy aquí. Es que esto son unos graficazos. Este es el juego que se trata de Atlas Fallen vamos a ver unas cuantas imágenes aquí estamos viendo eh, esta parte tan mítica la del puente eh, ahí el tío subiendo el puente venga para adelante si el, pu el puente está tirado no, no. yo lo levanto en un momento este este este es de y bueno y aquí vemos aquí una batalla bastante buena aquí. No se andan con tontería. ¿eh? Pero cuando a mamá oso ve que atacan a sus polluelos, pues... Esto es buenísimo, el, este golpe ahí, esta magia ahí. Parece que le ha hecho un fatality ahí. Le <ríe> ha hecho un fatality, Bueno. No, no, no, no tranquilizados que ahora viene mamá ahora viene mamá y, y, y mamá es más gorda seguro mira mamá ya llegó mamá o papá da igual bueno, pues nada ahí a pelear ya ustedes, ya ustedes. ustedes os metisteis con sus polluelos yo, yo no bueno y también tenemos de pre alfa eh, ojo porque esto de pre alfa el Stranded Alien down, el Alien down, que también tiene muy buena pinta aquí en ese nuevo mundo ahí bueno aquí tenemos el de Pinocho las mentiras de Pinocho me encanta lo de las mentiras de Pinocho es, es una reestructura del juego es decir, bueno, vamos a volver a hacerlo, a idearlo de nuevo. Eh, Pinocho es una especie como de. ¿Cómo decirlo? Como de Eduardo Manos tijeras, eh, un ser inacabado, pero que es lo más parecido a, a, la, a lo real, ¿no? Que es a lo que.. Jeppeto, Jepeto. Jeppetto. Eh, ansiada ¿no? crear un niño y se ve que todos los autómatas con los que nos vamos a tener que enfrentar también que eso también es ¿eh? bueno pues ahí hay batallas ah, y vemos al propio jepeto ¿eh? aquí hay este momento es épico, este momento de Gepetto y Pinocho increíble ahí lo dejo bueno, sigamos y aquí tenemos los nuevos Magic. Va a ser muy pan todo. Tanto que voy a tener que quitar la, el audio. El God Simulator 3, por supuesto que también va a ser un escándalo de juego. Va a ser increíble, va a ser buenísimo. Eh, bueno, aquí tenemos Quantin Dream en un juego que también me recuerda y me evoca mucho a una película que es Abismo, Avis, se llama, una película muy buena, por cierto, una película, pero bueno, ya veremos a ver todo, fijaos en esos, en, esos, en esas instalaciones, ¿no?, acuáticas que hay y en todo ese, ese espectro, ¿no?, ese ambiente espectral que vemos incluso ahí hasta una niña, ahí, sabe muy bien por qué pero ahí hay una niña un fantasma de niña que, que, que es eh, y por supuesto oh el sonic frontiers ideal mira el sonic frontiers eh, lo, lo dejo mientras eh, el sonic frontiers de eh, tener en cuenta que cuando salió el sonic 4 sonic 4 eh, había gente que hacía ya estaba, estaban bastante cansados porque no salía un Sonic 4 y para una vez que, y para cuando salió eh, no había grandes novedades o sea no ni siquiera no, no lo salvó ni siquiera la música o sea eh, con Sonic ha habido muchos problemas eh, de no porque no le, la gente no le tenga cariño o no los quiera volver a jugar sino porque muchas de las de los juegos que se han planteado pues no han funcionado, no a la gente no le han interesado o lo que sea pero este juego yo creo que sí, este juego sí que le va a dar un cambio bestial al concepto incluso de Sonic eh, por supuesto Hogwarts Legacy o sea, eh, hay que tener en cuenta Hogwarts Legacy de que tú entras ya con 14 años. A Hogwarts se entra con 11 años. Pero que eh, tú eres un mago que bueno, que no han descubierto de que tú eras mago hasta esa edad. Y entonces te meten como tres cursos más adelante y tienes que aprender todo lo de antes, por supuesto. Qué bien. Y por supuesto puedes elegir la caza si eres de Gryffindor de Slytherin, de Hufflepuff etc luego aparte tiene eh, no, no, como no tiene nada que ver con lo que es la saga de Harry Potter ni con la de Grindelwald pues es algo que va aparte, o sea, o sea, simplemente es vivir en el mundo de J.K. Rowling y ya está y podría enseñaros más ¿eh? de juegos que es que es que de juegos os digo que de verdad hubo un grande The Lords of the Fallen. Es otro de esos juegos que aquí lo estamos viendo. Que bueno, o sea... Eh, increíble, ¿no? Y sigamos con los juegos. Hay más todavía, hay mucho más. De Calisto Protocole, también enseñaron el Callisto Protocole, que el Dune lo... también. Y ya bueno, ya con eso ya os podemos hacer una idea bueno vamos a dejar el de Calisto Protocol ¿eh? porque eh, de verdad eh, han hecho un trabajo muy bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista, ya son las 8 y tengo un espacio que tengo que ir y ver el... así que perdonad, hasta la próxima amigos